Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Hola Andrea. Una vez que se termine ese proceso de primarias, ¿no? que se celebren las primarias, ¿qué escenario se abre para Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza? Por primera vez Podemos va a formar parte de la candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza y tendremos un grupo de gente. Eh, diversa, con experiencias en instituciones y en, y en colectivos sociales y en diferentes sectores de la ciudad para aportar a la futura eh, candidatura del cambio que esperemos revalide el gobierno del ayuntamiento y consiga que sigan mejorando las vidas de los zaragozanos. Por tanto, ¿va a haber una convergencia con otras siglas? Claro, ese es el mandato que tenemos de la gente, ponernos de acuerdo con el mayor número de organizaciones y de personas y en eso estamos y como hacemos siempre en Podemos, primero elegimos nuestra lista y luego ya la juntamos con, la, con las de los demás. Y respecto al cabeza de lista, ¿cree usted que Pedro Santisteve es inamovible, tal y como se dice desde algún sector de Zaragoza en común? Digamos que es el mejor posicionado, es el alcalde que todos los zaragozanos eh, conocen y es el representante del gobierno de la ciudad. Entonces, bueno, pues todas las eh, políticas públicas que se han hecho bien en materia económica, eh, cultural, de turismo, de economía, de medio ambiente, de transporte, de temas sociales, pues de alguna manera eh, Pedro Santisteve ha sabido comunicarlo a la gente. Puede ser el mejor candidato. Y cuando los zaragozanos van a, vayan a votar, ¿en las papeletas van a encontrar el, el nombre de Podemos? ¿Ustedes van a exigir que Podemos esté en la papeleta? Yo estuve en el nacimiento de, de Ganemos Zaragoza, que era como se llamaba antes eh, Zaragoza en Común, y el día de las elecciones de mayo del, del 2015 hubo gente que en el colegio electoral... Decía, ¿dónde está la papeleta de Podemos? Porque hay veces que, que no, no se acaba de enterar eh, toda, la, toda la gente que tiene que votar cuál es exactamente la marca con la que te presentas. Yo creo que este año habría que corregir eso y en 2019 que la gente tenga claro que aunque nos llamemos Zaragoza en común o como nos llamemos finalmente, Podemos forme parte de la candidatura final y vea en, el, en la papeleta, en el papel, el logotipo de Podemos. Si no me equivoco, el miércoles se celebra un Consejo Estatal de Podemos. Eh, dada la situación que atraviesa ahora mismo el partido, tanto en Madrid como en otros territorios, ¿usted piensa que esto puede perjudicar? A, las, a los resultados de las elecciones del próximo mes de mayo? Yo espero, que les pasemos página, esclarezcamos un poco el camino y mostremos a la gente esa confianza y ese respeto y responsabilidad y altura de miras que merece la gente que depositó la confianza en Podemos, en Unidos Podemos y en lo que sean las futuras candidaturas del cambio. Yo creo que es el momento de, de todos juntos hablarnos, hacer un buen diagnóstico de la situación, ver un poco a lo que nos enfrentamos y ponernos de acuerdo para cooperar. Con ese deseo yo acudo el miércoles al consejo ciudadano estatal y creo y deseo desde mi desde mi radicalidad optimista que va a ser así mayoritariamente en nuestra organización. Ustedes no apoyaron los presupuestos de la comunidad para 2019 porque no se cumplían o no contenían esos cinco puntos que ustedes consideraban primordiales. ¿Si puede recordarnos brevemente cuáles eran esas cinco condiciones? Aprobamos los presupuestos del 2018 el 28 de febrero. Y como nos había dicho el PSOE todos los años, propusimos a principios de septiembre las cinco medidas sencillas, cuantificables que podían mejorar las vidas de los aragoneses, que eran bajar los precios del alquiler, bajar el precio del comedor escolar, el seguir aumentando las ratios, las profesionales que están contratadas en centros de día y en residencias, acabar con el injusto, el injusto impuesto del, del ICA y contratar, bomberos forestales y de ciudad todo el año para asegurar la, la seguridad ¿no? en el medio rural. Eran medidas que estaban muy en el ADN de Podemos, es decir, que no sorprendían a nadie, estaban muy cuantificadas y creíamos que un borrador del gobierno Lambán debería recogerlos. ¿Y la por pro... qué piensa que el PSOE no los incluyó? Pues porque ha dado por finalizada la legislatura. Lo último que hizo en verano fue eh, pactar el recorte de los ingresos eh, por las herencias junto a las derechas, a Ciudadanos, al Par y, a, y al PP, y a partir de ahí pues ya se ha dedicado el como estamos viendo en todos los telediarios todos los días a hacer campaña pues desde su desde su puesto institucional y a ir cada día pues, a un sitio de Aragón a, a ofrecer algo creo que el presupuesto habría sido eh, la mejor ley para acabar la legislatura con partidas concretas que siguieran no solo revertiendo los recortes de la anterior legislatura del PP-PAR sino demostrando que hay un camino que tenemos que profundizar en 2019 para conseguir la justicia social en Aragón en eso estamos, nosotros nos reblamos en ese anhelo pero esperamos que el Partido Socialista rectifique y consigamos llegar a acuerdos en lo que queda de legislatura. Y tras los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía, en los que Vox se ha metido en el Parlamento, ¿cree que puede también meterse en otros parlamentos como por ejemplo en el de Aragón? Claro, ahora vemos la derecha de Aznar eh, mucho más repartida en el mercado ¿no? está ciudadanos esos que eran los nuevos pero que por ejemplo en Aragón van a traer un candidato que era del PP abiertamente tenemos el Partido Popular para la gente que nunca cambia el voto aunque sea el partido más corrupto de toda Europa y ahora tenemos la nueva marca que es Vox para la gente más eh, machista la que abiertamente puede decir que queremos acabar con las comunidades autónomas acabar con la sanidad o acabar con las caras de la mujer por decir eh, tres cosas que ya han dicho abiertamente y por supuesto pues tiene que puede tener una traducción en el Parlamento aragonés desde luego nosotros vamos hacer lo posible para que saquen el peor resultado posible, pero bueno, dependerá de todos los aragoneses. Nacho Escartín, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias.